yo los que más condeno del, del movimiento liberal de verdad, esto, los referentes que yo me entero de alguna u otra manera que han puesto una, un palo en la rueda ya sea por ego, por lo que sea los condeno y los condeno fuerte <ríe> y le hago la vida imposible porque no, todo bien, pero qué ¿No estamos, no estamos dando gusto de cortar gente además, esto es para la gente que está en la grieta de los liberprogre y, y los liber eh, eh, conserva chicos, todo bien, pero en serio van a ser liberales que se quejan del mercado o sea, a ver, vos tenés una mujer que está indignadísima con el feminismo, que aún así cree, aún así cree que puede haber algunas injusticias sociales, aún así cree sí, que hay una, una desigualdad o lo que sea, y esa persona de repente se ve y se encuentra re, eh, identificada en las ideas liberales. Yo les hago una pregunta de verdad, sin Gloria Álvarez, ¿qué hace esa mina? Se tira un pozo. Y él conserva, él conserva que se siente bien y se siente tranquilo y todo lo demás sin Agustín Laje, sin Miley, ¿qué hace? Se tira un pozo. Entonces, muchachos, todo bien, pero si realmente vos querés tener el día de mañana una mesa donde podamos compartir ideas y ver cuáles funcionan, cuáles no, cuáles nos convencen, cuáles no, va a necesitar pluralidad. Y es así, es demanda, es mercado, ¿en serio se van a quejar del mercado? Liberales, o sea, todo bien, al contrario. Y otra cosa que parece que no entienden, no le entra en la cabeza, la antítesis del liberalismo es la intervención, no la diferencia de opinión. Mm. Entonces, puede ser una persona, aunque usted no lo crea, socialista y liberal, porque puede pensar hacia adentro que el socialismo funciona, pero no intervenir en la vida de otros y ser un respetuoso, y ya está. Tras puertas adentro, donde no, no cagamos a nadie, vos puedes ser lo que quieras. Se trata de no intervenir en la vida del otro, Parece que cuesta mucho entender eso. Entonces, si vos entrás y la persona quiere tener 17 Jesucristo colgado por todo lado, un gauchito Hirso sosteniéndolo, o entra y encontrar un montón de muñecos, los Blair Witch, vestido de verde, con todo pañuelo de aborto, bueno, a ver, todo bien. Si, en su, si no está interviniendo la vida de otro, bueno, ya está. Y es mercado. Así vamos a tener más liberales, no menos liberales. Y no se trata de vender las ideas, ¿sí? No se trata, de, porque yo entré, yo entré al liberalismo teniendo mis dudas respecto a un montón de cosas, y si no hubiese que habido referentes que mantenían ese, ese área gris, yo me hubiese ido de una, porque si yo apenas entro me atacan por mis dudas, cagamos.